El presidente del club Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, David Rafael Galvez, anunció este jueves las elecciones que se ejecutarán para elegir la nueva directiva de esa entidad. Bien, tenemos pautada que la directiva ha propuesto la fecha del 16 de, del mes de junio. A partir de todo el día vamos a estar en un proceso eleccionario. La asamblea por unanimidad eh, acordó. Eh, aceptar esa fecha para las elecciones eh, ya pautada para, para este año con la de la Unión Deportiva bueno hasta ahora eh, nosotros hemos elegido una comisión electoral que fue eh, pautada por los miembros de la comisión de la, de la directiva que estuvieran todos de acuerdo con esa propuesta que se hizo. Eh, y también se acordó que si alguno de la Unión Deportiva eh, puede participar eh, como observador. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.